Hola a todos y todas, eh, bienvenidos al espacio de En tu casa y en la mía. Un espacio que pertenece al Conecta Juventud 2.0 del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, hoy contamos con Estela, bienvenida Estela. Eh, te agradecemos que estés aquí, es una chica joven eh, eh, de Madrid que nos viene un poquito a contar sobre ella y su experiencia, ¿vale? Hola. Hola. <risa> bueno, eh, cuéntanos un poquito, Estela, quién eres, qué estás estudiando, cuéntanos un poco. Bueno, hola a todos, eh, me llamo Esther Alvento, tengo 18 años y bueno, soy tiktoker y soy sorda de nacimiento y bueno, pues ahora estoy estudiando segundo bachillerato de ciencias sociales. Muy bien, muy bien. Y cuéntanos, a ver, ¿qué, qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué te gustaría estudiar en el futuro? Pues mira, esa es una de las preguntas del millón que me hacen. Y bueno, la verdad es que no tengo ni idea, o sea, a ver, sí que es verdad que tengo algo en mente, tengo varias opciones y bueno, me gusta el mundo de, de los implantes coqueares eh, o ayudar a las personas sordas y bueno, a ver, sí, te, te voy a decir la verdad, que cada día opino otra cosa en plan cambio, ¿sabes? Un día quiero ser logopeda, otro día quiero ser audiometrista, otro día quiero ser intérprete de lengua de signo, y bueno, eso es una de las cosas que me gustaría trabajar sobre eso. Hombre, lo bueno que tienes que hacer, jovencita, todavía tienes un abanico, ¿no?, de poder seleccionar y que tampoco está mal tener tantas inquietudes, nunca se sabe, ¿no? Vale, y bueno, has dicho que eres tiktoker, sabemos que tienes un canal, que lo vamos a dejar aquí escrito, ¿vale?, que, bueno, es un poquito más complicado para decirlo, Palabra a palabra, pero lo voy a poner aquí, ¿vale? Y te tratan de a conocer a través de él. Cuéntanos un poquito el contenido que tiene este canal. Pues mira, mi contenido se trata, bueno, yo enseño lengua de signos para que bueno la gente aprenda. Y también pues cuento eh, mi vida siendo sorda. Eh, anécdotas también cuento. Eh, también respondo preguntas que bueno, mis seguidores tenían dudas sobre el implante coquear. Eh, bueno, pues preguntas. ¿Y por qué elegiste ese contenido en otro? Porque hay mucha gente que elige bailes, o elige cocina o otras cosas. ¿Por qué ese? Cuéntanos. Pues, pues mira, yo empecé con TikTok en junio, ¿vale? Yo subía vídeos, pero bailando como toda la gente. Hasta que un vídeo se me viralizó: que es que salía una conversación con mi madre diciéndome que el 1 de diciembre me iba a operar de odio izquierdo. Y luego ya pues puse fotos de, bueno, que yo estaba ingresada, tenía la cabeza vendada y luego pues la gente, en los comentarios me decía de que te han operado, que te ha pasado. Y bueno, yo ya contesté y ya luego la gente se interesó de la lengua de signos, eh, que, que como hablo siendo sorda y bueno, cosas así y ya pues aquí estoy. Muy bien. Y entonces, tú estás pues, diciendo que tienes un implante coclear, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es? Para los que no sabemos qué es o, o cómo funciona, y está operada de los dos oídos, solo de uno, cuéntanos. Bueno, llevo dos implantes cocleares, el primero me operé con cuatro añitos y el segundo me operó con 14 años, 13-14. Y bueno, el implante coclear es un pequeño... Aparato electrónico que gracias a ese implante podemos volver a escuchar sonidos, voces de las personas, la música. Este implante coqueal es apto para las personas que, que son sordas o que tengan dificultades auditivas. Okay. Bueno, lo primero es que el implante coqueal se requiere operación de tres horas, antes duraba cinco horas, la tecnología va como avanzando. Menos mal. <risa> <risas> y bueno, lo primero que hacen es que eh, la parte interna abre eh, la oreja de detrás lo abren, meten un imán, lo pegan o sea, antes lijaba el hueso, alguna historia de esta pero ahora ya no habrá, solo que lo pegan lo de dentro del imán y luego unos filamentos de electrodos van a la cóclea y una vez eh, ya que esa persona que se haya operado eh, se necesitaría recuperar, o sea, hasta que se cicatrice la parte interna, cuatro semanas, un mes. Y luego la parte externa, que es el implante copiar que tengo aquí, este implante copiar Y bueno, eh, una vez que ya se haya operado, eh, después de un mes que se haya cicatrizado todo esto, tenemos que poner el implante coquear, que se lo active. Y bueno, eh, muchos me preguntáis que cómo funciona el implante coquear. Bueno, bien, una vez que tengamos puesto el implante coquear, el micrófono este que como que capta lo, el sonido va al imán que va pegada, que es este el imán que va pegada, y va pues los filamentos de los electrodos y luego va al nervio auditivo y lo transmite al cerebro. Y así es como funciona el implante coclear Muy, muy bien explicado. Muy, muy bien explicado, la verdad. Así a gusto. Y ya así no me pregunto, ¿no? Por ejemplo, para, para, para escuchar música en la calle, ¿hay cascos ¿Cómo puedes escuchar música? Se me ocurre, por ejemplo. Pues mira, eh, antes yo de pequeña, claro, yo veía pues, jóvenes en plan los auriculares yo soy claro los auriculares yo no puedo utilizar porque claro yo soy sorda no oigo nada y bueno hasta que un día le pregunté a mi madre que quería uno de los auriculares y claro, mi madre dijo pues yo creo que para los implantes coquiales sí que hay y bueno pues teníamos un maletín que son los accesorios de implantes coquiales y nunca había usado y luego ya pues con mis cascos para ver en las series o películas, la música. Muy bien, muy interesante, pues es muy interesante conocer estas cosas, ¿no? Porque muchísimo... Claro, cosas... también puso la FM para el instituto, que bueno, es un equipo de FM que se ponen los profesores y ignora los ruidos y se lo oigo al profesor. Y bueno. Mira, Eso está chulísimo, muy bien. ¿Vas a un instituto ahora mismo estado o, o no está estado? Voy a un instituto ordinario de personas oyentes. Eh, solo creo que soy la única sorda. Eh, bueno, voy segundo a tirato. En el instituto me tratan súper bien. Y bueno, qué aquí bueno, estoy en el instituto. bueno, súper incluida. Muy bien. Vale, eh, una preguntilla, ¿no? Eh, ¿Crees que la juventud... ¿Lo tiene fácil ahora en estos momentos, en ¿no? este año, sobre todo este año ¿no? que está siendo más complicado con todo el tema de la pandemia? ¿O crees que lo tiene mucho más difícil que nunca los jóvenes? Pues a ver, sinceramente, todo lo que estamos pasando la pandemia, eh, pues ahora mismo es muy difícil encontrar... Bueno, es que no solo los jóvenes, sino los adultos también, ¿vale? Eh, muy difícil encontrar trabajo porque ya han cerrado los negocios, en el confinamiento... Y bueno, y también es que veo eh, jóvenes que no tienen experiencia, que bueno, hay muchas empresas que piden eh, un año máximo de experiencia y que claro, hay jóvenes que le cuestan encontrar trabajo sobre eso, que no tengan experiencia y claro, es una cosa que debería cambiar eso. ¿Y crees que justamente la, la, las personas sordas lo tienen más difícil que los jóvenes que no son sordos? pues, pues a ver. Que la pandemia nos ha afectado a todos los sordos, incluida a mí. Y bueno, es una cosa que bueno, pues las mascarillas, que bueno, hay muchas personas sordas que apoyan la lectura labial. Eh, bueno, es deciros que no todas las personas saben leer los labios y la lengua de signos. Y, y bueno, eh, ahora mismo es muy difícil también es una cosa, o sea, una buena noticia es que ya se han homologado las mascarillas transparentes un año después. Ya. Yeah. Y claro, a ver, antes nos ha sido muy difícil para nosotros porque yo me acuerdo que cuando fui a Mercadona a compra que me mandaba mi madre. Y claro, cuando la cajera me decía que la, o sea, el precio. Yo ahí eh, ya me di cuenta que yo apoyaba la lectura labial porque antes lo rechazaba que no veía los labios, pero sí. O sea, me ¿no? di cuenta que sí que apoyaba los labios y bueno, lo pasé un poco mal también en septiembre cuando empecé en instituto porque había un profesor que de geografía que no entendía absolutamente nada. Y bueno, o sea, esto no lo he contado, pero... La noche anterior de, de empezar las clases y eso, lloré un montón porque tenía miedo. O sea, tenía miedo de que no me enteraran los profesores. Eh, si me preguntaran algo, no voy a entender nada y por eso necesito la mascarilla transparente para apoyar los labios. Y bueno, pues nada, que, que no todos los sordos hablan la lengua de signos, el, los labios... Y bueno, pues el, estamos pasando un poco mal, la verdad. Claro, lógico. Ya de por claro. sí, los oyentes, sí que nos cuesta a veces, ¿no? Eh, oír las conversaciones ahora con la mascarilla, entiendo que... Claro, mí, o sea, no, exacto. exacto A ver, que la gente está un poco equivocada. A ver, el implante el coquear no significa que voy a escuchar como una persona oyente. No, o sea, vas a seguir siendo sorda pero vas a escuchar, hay alguna vez que no lo vas a coger, lo que dicen las conversaciones de la gente, y bueno. Es complicado. Eso, ¿no? Sí. Muy bien. Y a ver, vamos a, tenemos, bueno, te tenemos aquí especialmente, no porque vamos a estrenar algo nuevo, un espacio nuevo, no eh, y en las redes sociales, y sí que estaría bien que nos contases un poquito cuál es ese espacio que vamos a tener, cuenta. <risa> bueno, pues gracias a vosotros que, bueno, Puedo enseñar la lengua de signos para aquella gente que en algún momento de vuestra vida encontréis a una persona sorda que necesita ayuda. Y bueno, yo voy a enseñar la lengua de signos, vocabulario y también pues, frases cortas que, bueno, que podían servir en algún momento de vuestra vida. Y es importante aprender toda la lengua de signos porque ahora mismo es muy necesario y claro, pues a ver, es que hay gente que, bueno, que intenta ayudar pero no sabe la lengua de sino y utilizamos gestos como no gestos de, no sé, gestos. Y claro, pues es muy es necesario ahora mismo. ¿Y cada Eso. cuánto tiempo sería hacer son vídeos cortos, no? Entiendo. ¿Y cómo van a ser? Sí, ¿Cuánto tiempo van a hacer Pues eh, va a ser un vídeo de... Un minuto, 60 segundos, como lo que hago yo en TikTok, que también enseño la lengua de Sino, y va a ser eh, los vídeos publicados cada 15 días. Sí. Muy bien. Bueno, lo resumimos cada 15 días, los miércoles a las 5 de la tarde. Lo tendremos dentro de poquito el primer vídeo, tenemos que dentro de muy poquito, lo que pasa que hemos pillado a Estela justamente en exámenes, necesitamos primero que se nos temple y luego ya tenemos el primer sí. canal, ¿vale? Eh, serán publicados todos en las redes sociales de arroba Madrid Juventud, tanto de Twitter como de Instagram, y bueno, lo publicaremos en YouTube, bueno, lo intentaremos mover por todos los lados para que sea la más conocida de lengua de signos que tenemos de jóvenes en Madrid, que nos va a venir muy bien para aprender. Vale, mira, aprovechando que te tenemos aquí, ¿no? Que a mí, bueno, yo lengua de signos conozco muy poquito, muchas gracias y tal, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice hola? ¿Qué tal? Por ejemplo. Hola, ¿qué, tal? Así, vale, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y si te digo sí. bien? Bien. Vale, vamos a probarlo, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Y tú cómo? Yo conoces? estoy bien. Muy bien. Vale, son cosas muy sencillitas, ¿no? Vamos a ir pillando frasecitas, ¿no? Como comentaba, no vamos a poder a lo mejor tener conversaciones súper largas. Pero bueno, que también decirlo de todos modos, recordar que en el Departamento de Juventud eh, tenemos unos cursos totalmente gratuitos para jóvenes de 16 a 30 años que sacan diferentes cursos durante la campaña y son totalmente gratis, de lengua de signos, ¿vale? Tanto básica como a veces sacamos también los avanzados. Entonces, os animamos a que os apuntéis, que justamente ahora mismo estamos en plazo ¿Vale? Así que nada, bueno, Estela ha sido un placer, nos ha encantado ver que... no, vosotros, ¿eh? Y nada, nos largamos desde aquí, bueno, seguiremos viendo durante 15 días, cada 15 días un vídeo tuyo. Así que ha sido un placer y nada, suerte para los exámenes. Gracias. Bueno, pues hasta pronto.